Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, se viene nuevo sorteo, como le dice el título de este, de este video. Les agradezco a todos, eh, hemos llegado también a los 6.000 suscriptores de este canal, así que estoy muy feliz, muy contento. Eh, ha sido un arduo, arduo, arduísimo trabajo haber llegado hasta estos eh, 6.000 subs, pero, pero bueno, se logró y de a poquito vamos, seguimos creciendo, ¿no? También quiero agradecerles especialmente a los, eh, a los patrons de este canal, a los patrocinadores, tanto Nachito como Aegon, que eh, bueno son quienes permiten que podamos hacer estos sorteitos, en este caso Aegon que ha, que ha aportado para exclusivamente en particular hacer este, este sorteo eh, y que justo se da también con esto de, del tema de los 6.000 suscriptores, ¿no? Que está buenísimo, tengo la garganta muy seca. Bueno, eh... Sorteo. ¿Qué vamos a sortear? Se preguntarán ustedes. Bueno, tengo dos eh, alternativas. Bien, que no. que son básicamente bastante similares. En precio para mí, por lo menos. Que tiene que ver con sortear el, eh, el T77. O básicamente. El combo este que tenemos acá. ¿bien? Acá tenemos el TOC 2, el M6A2E1. O sea, el mutante de Tier 8. Y el eh, Sucianí bien tenemos el Toc 2 como dijimos tenemos el mutante de tier 8 y tenemos la sucia ni dos de tier 6 y uno de tier 8 con cada uno con su tripulación al 100% tres espacios de garaje y 13 misiones de por 5 de experiencia para la sucia ni para el mutante y para el Toc 2 ok bueno eh, acá tienen imágenes por si no los conocen creo que sí ya los deben conocer pero bueno eh, nunca nunca viene mal repasarlos bueno, esta es la Susy obviamente Tiene un cañón Este es una bestia, porque pega es, Tiene un 130 milímetros, o sea, tiene un cañón de tier 8 O de tier 9 Incluso podríamos decir también O incluso de tier 10 Bien, Es una bestia Pega un montón, pega alrededor de los 440 De daño promedio eh, Puede pegar un poquito más o un poquito menos A veces puede sacar incluso 500 Está bien, está recargando en unos 13 segundos Más o menos 13.5, 13.2 Depende de cómo lo lleves equipado Pero es que te, en tier 6 que Es que te mata, bro, Te mata, te sacude todo la, la estantería Porque te hace pollo con semejante cañón Puntos negativos Bueno, su movilidad, su camuflaje No tiene torreta El límite de movimiento del cañón es bastante limitado Es como se dice habitualmente Es una torta para moverse muy lento Cualquier Mediano, incluso hasta los pesados, creo que te pueden llegar a trollear si se te, se te acercan. Puedes llegar a rebotar algún que otro tirito si tenés suerte, pero en general te va a entrar todo. No, no, mmm, es un vehículo bastante, bastante heavy. Usar. El mutante, durísimo en frontal, bastante, bastante duro. Si igualmente, si salís con tier 9 y te tiran oro, te van a entrar tranquilamente en el frontal, como siempre. Tengan en cuenta que este vehículo lo que tiene de bueno es el matchmaking, bien tiene el emparejador o el matchmaking limitado a tier 9. Es una ventaja, Sí, ponele que sí, porque igualmente ponele, es una forma de decir, porque los tier 9 están incluso mejor que algunos tier 10. Entonces, ¿qué crees que te diga? No sé, te encontrás un phase 1 y vos con este estás en el horno. Pero tenés la chance de que sea un 50 y 50 de salir con tier 8 como límite máximo o incluso hasta tier 9. Si te toca tier 9, mala suerte. Tampoco es que vas a desentonar mucho. Puntos positivos. El cañón pega bien. La recarga no es tan elevada. Eh, está pegando alrededor de unos 350 más o menos por disparo. Eh, 320, 340, 360. Por ahí anda más o menos. Eh. Después lo que tiene de bueno es que es bastante rebotón, rebota bastante en la torreta, rebota bastante en el frontal del chasis Este vehículo no se angula, se juega de frente porque en cuanto lo angulaste tenés las mejillas laterales Como le pasa exactamente a los franceses, bien como por ejemplo el caso del 55 bueno el 5100 igual es de papel Pero por ejemplo el Liberté, bien el Liberté es el, es el caso típico que si lo, o de alguna línea por ejemplo un alemán el... El Tiger Porsche bien que tiene las mejillas laterales en cuanto lo inclinas queda totalmente recto al rival eh, Y después el TOC Bueno, este es, es, es, es, es lo que hay Este tanque existió en la, existió en la segunda guerra una, una barra basada Por parte de, de, de, de Inglaterra a Sacar esta cosa Pero bueno, lo que tiene este es que tiene un cañón excelente un, Pero un formidable Todo lo que es el cañón es excelente O sea, el TOC es capaz de farmearse a quien quiera tiene muchos puntos de vida, creo que tiene, si no me recuerdo, 1400 puntos de vida y es un tier 6. O sea, pensá que tiene la vida de un mediano de tier 8 y por poco no de un pesado, bien de tier 8. Está bien, no sé si, si los pesados tienen 1500, bueno, por 100 no tiene, o 1600, bueno, algunos. Pero por 100, por 200 puntos no tiene la vida de un pesado de tier 8, siendo pesado de tier 6. Punto negativo, movilidad, no hay más, la movilidad es nefasta. No va a ningún lado. Eh, las artes te castigan por todos lados. Y estás complicado. Así que, bueno, amiguitos. Eh, nada. Tenemos esto. Eh, vamos a estar sorteando eh, el paquete este, como les dije. O el T-77. Si está en la tienda. El día. Vamos a hacer el sorteo el día 29. Bien. El día 29. Viernes 29 de octubre. ¿Ok? Y además también vamos a estar sorteando. 30 días de cuenta premium bien así que no se olviden de dejar acá abajo en la eh, en los comentarios de este video dejen su nick de world of tanks eh, por estos 6.000 suscriptores y gracias eh, de verdad gracias de nuevo a, a, a egon que, que ha hecho posible esto que se ha contactado conmigo me dijo nando quiero apoyar tu canal quiero que eh, Quiero que sigas creciendo Es hora de que el canal crezca y demás Así que nada, eso eh, también es una persona solidaria y, y él me dijo que le gusta ayudar a la comunidad En todo lo que sea eh, colaborar y demás Así que nada, estamos todos muy agradecidos con él Y eh, como les decía Vamos a estar sorteando este O, O, no I, O El T77 Y sí los 30 días de Conta premium ¿Por qué digo I y no... ¿Por qué digo O y no I? Porque es o este paquete o este. ¿Por qué? Porque tal vez vos ya tenés el TOC. Tenés el mutante. Y te falta la sucia ni Y decís, no, mejor no vale la pena. Me quiero el T-77. Bueno. Entonces agarramos y compramos el T-77. ¿Entendés? Ahora, si vos el T-77 justo lo tenés. Me decís, no, pero justo no tengo ni el mutante, ni el TOC, ni la sucia ni. Bueno, son tres tanques. Bueno, son tres tanques. Y encima de los tres tenés un tirocho. Que encima tiene matchmaking limitado. Bueno. O sea, y tres premiums. No sé, eso evalúalo vos Al momento de que ganes eh, Ya quedará en ti si, si, si participás Así que nada, yo les deseo la mejor de las suertes Recuerden que el día viernes 29 Vamos a estar Haciendo el sorteo de este pack O este T77 o en su defecto, porque puede ser que la saquen de la tienda de la Premium, no sé cuándo lo van a sacar. Si lo sacan, veremos, podemos llegar a analizar algún otro vehículo de Tier eh, 8 que esté más o menos dentro del valor, no no hay problema. Así que, ves, por ejemplo, puede ser el STRB, que está más o menos también por ahí. Bueno, esto es el IS-6, el... cualquiera de estos, cualquiera que esté dentro de este rango de precios, más o menos mmm, por ahí, eh, que no supere ese, ese monto, lo podemos comprar. El Chrysler K, el Wansu son un poquito más barato pero también están buenos Capaz que querés tener el T-54, el C, El T-103 Muy buen caza tanques Muy, muy bueno, bro También lo recontra, recomiendo Y acá tenés otros también que lo podés Llegar a pedir que no mira acá la cucarachita del Elk También bastante buena para spotear Así que bueno, no hay problema con eso somos Mira, el carnaval Runacton X También, el Canon en panza también Bueno, todos, en realidad todos Es el T-77 o el que esté pero dentro de este rango de precios de los 886 ARS eh, Por eso le digo, si sale un vehículo que vale 2.500 pesos Obviamente no, porque no, se va del rango de presupuesto Pero sí dentro de este rango Y si no eh, si no te gusta el que esté en ese momento Podemos o comprar otro, ya les dije, los fijos que están siempre Que son todos estos O el pack este del de TOC más el mutante más la sucianí que el TOC no está nunca en oferta Y el M6A2E1 tampoco Está bastante, bastante raro de conseguirlos Así que bueno, nada amigos Ya saben, me dejan su nick de what Dejan ese like, tienen que estar suscritos por supuesto Compartan el video Y van a estar participando por El pack de tanques o eh, Ojo, también están los 30 días de cuenta premium También pueden tener la chance De ganar 30 días de cuenta premium no hay nada que impida que si ganas una cosa no puedes ganar la otra, o sea, puedes ganar si tuviste la suerte y el reverendo culo de salir sorteado en las dos cosas, puedes ganar el pack y los 30 días hizo Jesucristo, la verdad que te, te, te no sé tenemos que aplaudirte y acompañarte al casino porque la tenés reclara, tenés mucha, mucha suerte. Pero bueno amigos, no quiero hacerlo más largo, les agradezco. Los invito abajo que tienen el link para ser eh, patrons del canal, como lo son Nachito y Egon, que también tienen su lugar eh, diferenciado dentro del Discord, dentro del resto de, de los players de, de what y si no, también tenés la posibilidad Abajo de eh, unirte a las redes sociales Tanto Whatsapp como Instagram Como Facebook, como Twitter eh, Como quieras, estamos en todos lados Muchas gracias por permitirme llegar a 6.000 suscriptores Los quiero mucho Y déjenme en los comentarios su nick de bot y ese like Besos, cuídense, chau chau